Usted tiene una cita con la información de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde, edición del mediodía de 6 a 8 de la noche, edición central, noticias estelar, con la información veraz, precisa y actualizada, entrevistas, reporte de los hechos que suceden en la región, el país y el mundo, generando una corriente de opinión en favor de la población, noticias estelar, a la vanguardia de la información.